vengo caminando hasta la escuela, me gasto una hora y llego y busco el computador y me pongo a ver videos de estilista porque yo quiero ser estilista cuando grande. Yo creo que el internet ha cambiado la vida mía y de mis compañeros para el bien. Antes de tener internet, nos tocaba preguntarle a las personas que hayan vivido hace harto tiempo o a los papás. A mí me gustaría buscar en el internet para poder saber más sobre la ingeniería civil.